buenos días uh, ahora seguimos con una siguiente plática en esta serie que explora la responsabilidad social uh, desde una perspectiva budista y el tema de, de esta sesión de cómo ejerzar, uh, ejercer ejercer la responsabilidad social sin desgastar desgastarnos este mismo planteamiento desde perspectiva budista eh, parece muy sorprendente eh, porque cuando actuamos a favor eh, de los demás, cuando nos involucramos en acción social eh, en un contexto budista es algo que nos refresca, que nos mantiene motivado, que nos eleva y que por lo tanto es autosustentable. Y cuando eh, desde un, una perspectiva occidental eh, uno de los primeros eh, temas que hay que tocar explorando la responsabilidad social es cómo cargarla sin abrumarnos, esto ya indica que el planteamiento que tenemos hacia la responsabilidad social no es la ma, el más propicio ni, ni quizás saludable o sustentable. Y lo que vemos en el planteamiento usual, o occidental, en el occidente usual, es de, de ver como per, pareja de conceptos la responsabilidad y los derechos. Tenemos derechos y responsabilidades. Y entre los dos, lo que queremos son, son los derechos. Y la responsabilidad es como algo que tenemos que aceptar para poder tener estos derechos, o es como lo manejamos, aun si filosóficamente podemos no identificarlo así, en el nivel afectuoso, en el nivel emocional, la responsabilidad es como el precio que pagas para tener cierto poder, ciertos derechos. Y por lo tanto, responsabilidad no es algo que queremos realmente. Sino es algo que terminamos teniendo que cargar para lograr lo que realmente queremos que es tener este poder personal. Y muchas veces eh, tomamos nuestra responsabilidad social en este planteamiento porque eh, estamos eh, realmente enojados o hartos de un, una situación social o que llegamos al punto en que ya no aguantamos más una situación y nos tenemos que involucrar para cambiarlo, en cual caso nuestra acción social, nuestro activismo, o nuestra participación ciudadana, está motivada por desesperación, por ira, por disgusto. Y cuando nuestra acción eh, social está así motivada, muy pronto llegamos a tener esta pregunta, pero, pero ¿cómo puedo cargar, cómo puedo ejercer esta responsabilidad sin desgastarme? ¿Por qué? Porque desesperación y ira y disgusto son desgastantes en sí. La energía de la ira nos da fuerza para, para tener un empuje, pero es una, algo que eh, como se quema pronto y nos quema a la misma vez. La ira no es algo que se sostiene a largo plazo sin costos personales de salud, de ánimo, en muchos sentidos personales. Y por lo tanto esta pregunta se hace relevante. ¿Cómo, cómo lo manejo? ¿Cómo sigo en esto sin abrumarme, sin agotarme, sin eh, terminar realmente infeliz? Y en lo personal, hace, eh, hace mucho antes de encontrar el budismo, tenía, tenía una sentía una, un anhelo de contribuir a algo y de involucrarme en, en cambio social. Y una, un factor que me, me ha hecho mirar otras maneras de hacerlo que no sean el activismo era que vi que las, los activistas que conociera gente muy infeliz y muy frustrada y, y enojada, que no, no lograron nutrirse de manera positiva, que hace una vida rica, plena, positiva. Incluso familiares que estaban en esto, estaban las personas menos felices en la, en la familia y quizás menos... Eh, eh, menos positivos en, el, en un sentido eh, emocional, por tanto tiempo enojado y frustrado. Y esta plática está eh, motivada para poder dar algunos ajustes que nos permiten seguir trabajando eh, para el bien de la sociedad, trabajando para hacer cambios positivos eh, de tal manera que sea sustentable a largo plazo porque estos son procesos ¿no? largos de llevar a cabo estos cambios que buscamos. Y a la misma vez, no solo sostenerlo hasta cumplir la meta, sino poder eh, durante estos procesos estar nutriendo algo positivo dentro de nosotros. Y esto es el propósito de esta plática. Y lo que el planteamiento budista ofrece en cuanto a esta reorientación de nuestra participación en los cambios sociales es que en el budismo esta, esta pareja de conceptos de derecho y responsabilidad eh, eh, no se manejan tanto. Más bien eh, la responsabilidad que tenemos está arraigado. En esta presentación de la interdependencia que tocamos la, eh, la vez pasada, que, que voy a repasar en un momento, la interdependencia que es eh, la manera en la que recibimos tantos beneficios, esto es el por qué tenemos responsabilidades. No porque yo como individuo tengo derechos y pues por lo tanto tengo responsabilidad, sino ya que recibí tanto. esto aporta o está conllevada, implica ciertas responsabilidades que tengo y estas responsabilidades son para mí una oportunidad de aportar algo positivo a estos mismos enlaces que han sido positivos para mí o que me están afectando y mi participación ciudadana, mi activismo o cualquier actividad que hago social forma parte de esta red de intercambios en lo que estoy recibiendo, lo que está en mi alrededor y también estoy contribuyendo a lo que está en mi alrededor. Y si quiero que lo que recibo, lo que hay girando en la sociedad sea positiva, lo que yo estoy aportando va a ser positivo. ¿no? Al entender que mi bienestar <coughs> y el bienestar de los demás no es separable y que yo al estar aportando algo positivo, estoy viviendo en un entorno positivo y a la misma vez estoy asegurando que a largo plazo la situación sea cada vez más positiva. Y esta idea de, de una responsabilidad implicada por la interdependencia hace que el concepto clave que va juntos con responsabilidad es oportunidad. ¿No? Lo que yo tengo, estas, eh, estos enlaces, estos vínculos de interdependencia, de interconectividad, forman porque tengo ciertas responsabilidades y a la misma vez es para mí una oportunidad. Una oportunidad de ir con mis acciones creando el entorno, la sociedad y el mundo que yo quiero tener y quiero que todos los demás también tengan. Y la motivación para hacer esto no es desesperación ni, no, ni es ira, sino es una sabiduría conjunto con una compasión. Quiero que donde haya sufrimiento, ¿no? donde hay sufrimiento, ¿no? que en el futuro no haya. Lo más antes posible no haya ni para mí ni para otros. Y esta... esta como combinación de los conceptos de responsabilidad y oportunidad eh, se, se ve en, eh, en conflicto un poquito con eh, la modernidad, no, la modernidad no, sino la, el planteamiento muy individualista. Pero todos tenemos esta responsabilidad que aporta a la misma vez una oportunidad. Así que la pareja de, de conceptos que tenemos en un sistema individualista donde la verdad es que yo quiero para mí. ¿no? Y si quiero un derecho para mí, bueno, pues yo tengo que cumplir ciertas responsabilidades. ¿no? Esta, este planteamiento sustituimos en el budismo con el planteamiento que estamos recibiendo tanto y por la interdependencia, nuestras acciones y la manera en la que intercambiamos mediante estos enlaces de interdependencia, está co-creando la sociedad que luego estoy recibiendo de esta sociedad. Y la, esto, estas dinámicas hacen que la acción social y lo, lo, o los pasos que tomamos para aportar algo a otros, más positivos sean más felices vamos a ser en corto y largo plazo y la para retomar este tema la perspectiva la orientación o la filosofía la teoría de la interdependencia que dice que lo que eh, lo que eh, sucede en una parte del mundo, afecta otras partes del mundo, que ningún factor natural ni social eh, existe en aislamiento completo de otros, que la lluvia no sucede sin muchos otros factores, que una sequía no sucede sin, sin muchos otros factores, la pobreza no surge, sin muchos otros factores, la justicia, la industria, eh, la, eh, la educación, eh, cualquier elemento social o natural o personal que podemos identificar está conectado con muchos otros factores. Y estos otros factores están a su vez conectados con muchos otros factores de tal manera que eventualmente, como ahora hoy en día estamos dándonos cuenta que el movimiento de las alas de una mariposa en un continente puede estar conectado con una tormenta, un huracán en otro lugar. Y esta es manera vívida de señalar algo que últimamente, y por esto quiero decir, en últimas décadas, en mucho, muchas áreas de estudio, en muchos campos, muchos departamentos académicos, en muchos, muchas áreas de investigaciones, este hecho de la interdependencia ya se está reconociendo. Y estamos viviendo una época en el en, en mundo global, que quiere decir dominado por el occidente, en que eh, por primera vez estamos viendo de manera muy eh, directa que para estudiar la economía de China necesitamos estudiar la economía de África. ¿no? Porque los minerales en África están eh, fuente muy importante para productos que están produciendo en China. Y China está invirtiendo en África para poder controlar esto. ¿no? Cosa que si no estamos atentos a los enlaces, no nos damos cuenta. También en lo, la ciencia natural, de saber que ya no podemos tomar un coquí de Puerto Rico y ponerlo en Hawái porque qué bonito, me gusta, porque va invadiendo todas las otras especies en Hawái y, ¿no? y ocupa recursos, etc. Hay una invasión ahora de Coquis, que es una, un sapo, no, una ranita, una rana eh, eh, indígena a, a Puerto Rico. Eh, y muy característica. Eh, pero ya estamos viendo, los estudios ambientalistas están viendo que los, la biodiversidad es muy importante. ¿no? Que los ecosistemas son... Eh, sistemas pequeños donde podemos ver en pleno despliegue los procesos de la interdependencia. Uh -huh. Y este planteamiento que recién estamos reconociendo y tomando en cuenta en los estudios de procesos sociales, psicológicas, eh, meteor meteorológicas y científicas, eh, forman eh, parte integral de la visión filosófica, de la, de la visión ética, de la visión psicológica desde 2600 años en el budismo. Y también invitamos a un ambientalista indígena eh, de Oaxaca y sus comentarios eran muy eh, impactantes porque estaba diciendo que era como para él encontrar una una, ¿no? una gemela del alma en el budismo a, lo, a los planteamientos indígenas donde ven las conexiones íntimas entre el ser humano y el, el medio ambiente entre los elementos ¿no? y afuera y adentro y la, la perspectiva de ver esta eh, esta interdependencia sí es eh, es una orientación donde la, esta, este culto del individuo eh, no se ha arregado tanto. Y de hecho hace algunos años estaba eh, tomando un vuelo en México y a mi lado tuvo la fortuna de, de tener una persona muy interesante que trabajaba en, en Oaxaca eh, por el gobierno. Y me estaba, le estaba preguntando por qué es que el narcotráfico no, no se ha logrado arraigar en Oaxaca mientras ¿no? en tantos otros lugares sí, ¿no? Y si él tenía alguna idea al respecto, alguna observación. Y me estaba comentando que un factor importante era la la cantidad de municipios y la, lo activo que son los municipios, las comunidades pequeñas, donde la gente realmente se cuidan el uno al otro. ¿no? Que es las comunidades indígenas con sus, sus vínculos fuertes ¿no? y sin romantizarlo y decir que todo es perfecto en, ¿no? en, en, en Oaxaca o en cualquier eh, comunidad, pero que lo de estar ocupándose el uno del otro, de no se haber aislado en los fraccionamientos y yo me preocupo de mí, yo me ocupo de mí y los demás que hagan lo suyo. Que todo este planteamiento de yo como aparte que yo me, me toca a mí cuidarme a mí mientras la sociedad haga lo suyo, este planteamiento no, no, no estaba tan permeante. Y esto había, en su opinión, era un factor importante para evitar que, que esta, ¿no? esta, este fraccionamiento en pedacitos de la sociedad que posibilita la, el arraigamiento del narcotráfico eh, no se había llevado a cabo de, de esta manera en, en este Estado mexicano. Lo podemos debatir. Eh, pero la idea de que cuando la filosofía predominante que tenemos es que yo tengo que cuidar número uno y los demás, bueno, que hagan el suyo, que no me afectan tanto, eh, que yo me encierro aquí y ojalá no, no me invade demasiado lo que está sucediendo en la sociedad, que es un planteamiento que ha provocado mucha apatía. Eh, pero también ha permitido que la, la, la fuerza de la interdependencia eh, no está formando un factor propicio y que la sociedad no está actuando de acuerdo con esta realidad básica de la interdependencia. Y la actitud egoísta o egocentrista es completamente al contrario a la interdependencia. Y si miramos muy bien, si vemos en el internet, si observamos eh, la, la, los equipos de trabajo, si observamos lo que nos sucede en la escuela, lo que nos sucede en la familia, lo que nos sucede en el trabajo, eh, vemos que los que otros están viviendo nos afecta, Su conducta nos afecta, sus actitudes nos afectan. Y nuestra conducta y nuestras actitudes están afectando a los demás. Es simplemente una realidad. Y tratar de vivir como si esto no fuera el caso. Y yo voy a tratar de arreglar todo para que yo florezco mientras los demás, bueno, ¿no? que, que me siguen sirviendo, pero su florecimiento no es para mí importante. Todo este planteamiento que es un producto... Lateral del egocentrismo y de una sociedad, una economía basada en este egocentrismo, eh, eh, esto es eh, lo que estamos viviendo las consecuencias. Y la, esto no indica que un sistema donde quitamos todo, eh, todo del individuo y lo damos a la sociedad, que apropiamos todos los bienes personales y privados y lo damos al público, eh, tampoco implica que esto va a funcionar. Porque quitarle a una persona ¿no? sin involucrar su anhelo, sin su motivación, tampoco Tampoco funciona, ¿por qué? Porque la sociedad no es otra cosa que estas personas ¿no? que forman parte de la sociedad. Y hemos visto en, en Rusia, en Polonia, que contra la voluntad de las personas quitarles sus bienes y darles a otra persona tampoco funciona. ¿No? Lo, lo que necesitamos es un planteamiento donde nosotros queremos aportar algo positivo a los demás. Que lo que nos nutre, lo que nos motiva, lo que no nos da vida, lo que nos entusiasma, es que todos tengamos, que todos estemos floreciendo. Y este factor de, de la motivación, del entusiasmo, es algo que surge dentro de la persona. No es algo que podemos crear al quitarle sus cosas. Pero tampoco es algo que podemos ceder que los demás sienten así mientras yo voy a perseguir mis metas personales. O sean metas personales espirituales o sean metas personales económicas, materiales. Así que la, la realidad que estamos viviendo, la interdependencia. que en recién estamos reconociendo como la tejida ontológica de nuestra existencia, que así existimos. Este hecho de la interdependencia tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias eh, éticas, tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias eh, en cuanto a las relaciones, tiene consecuencias en muchos niveles que no hemos estado tomando muy en cuenta. ¿Por qué? Porque es, para nosotros es una teoría muy nueva. Es una manera de pensar que estamos usando y manejando en los estudios científicos, económicos, etc., para describir la realidad, para entender la realidad, pero no lo estamos usando para vivir, para vivir de acuerdo con la realidad. Y esto es una contribución una aportación muy importante, creo yo, que podemos eh, recibir y aprovechar del budismo que ha estado explorando eh, la implicación, las implicaciones personales, sociales, emocionales, psicológicas en muchos niveles de este hecho básico de nuestra interdependencia. Y una de estas consecuencias es que para es, son prácticas que para yo florecer económicamente, emocionalmente es importante que otros también estén floreciendo que mi bienestar no se nutre del bienestar de los otros pero más crucial para la acción social mi bienestar está íntimamente conectado, con yo estar actuando en beneficio a los demás. Y esto indica que la manera de vivir este enlace de la interdependencia es una oportunidad para mí. Si yo estoy contribuyendo a algo positivo, si estoy actuando en beneficio de los demás, estoy actuando de acuerdo con la realidad, la realidad emocional, la realidad psicológica y la realidad social. Y la, eh, esto es el hecho porque estamos co-creando el entorno que nos rodea. Eh, es el hecho éticamente porque estamos recibiendo tanto de otros. ¿no? La posibilidad de estar sentados aquí, aun si estén solos, aun si estés solo, sola, eh, estás en este mismo momento recibiendo de todos los que trabajaron para crear la red. Esta red del Internet. Todos los que in inventaron y produjeron los eh, el equipo, el aparato, todo lo que, estamos, que está posibilitando que en esta pantalla hay un despliegue y hay algo que se oye. ¿no? Estamos recibiendo de los 2600 años de personas eh, viviendo la interdependencia y transmitiendo esta sabiduría en idiomas que entendemos más o menos. Eh, estamos recibiendo del techo, estamos recibiendo comida, estás, estamos recibiendo todo, estamos recibiendo todo. Recibimos incluso otra persona nos enseñó el idioma que forma ahora la base para, para esta comunicación que ahora se está llevando a cabo. Y todo esto al reconocer lo mucho que recibimos, ¿no? el anhelo de corresponder está arraigado en nuestro mejor ser. De no eh, permitir que los bienes se estancan con mí, conmigo que lo agarro para mí y aquí queda. ¿no? Sino de formar parte de este, esta abundancia que fluye por todos lados. ¿no? Una parte que está enfocado en contribuir más que en recibir. Y la, eh, la visión de formar parte de un sistema de intercambio eh, en que vemos que eh, la fuente de lo que recibimos no, no es algo que nosotros mismos creamos, inventamos y controlamos, sino nuestra participación es un elemento del total. Y si miramos en, en, eh, en un nivel más personal, ¿cómo vivimos esta situación? Si vamos a sentir que en esos intercambios hay los que tienen más que yo, y vamos a ir midiendo nuestro bienestar de acuerdo con lo que otros tienen más y yo tengo menos, eh, esto no es eh, propicio para la felicidad, ni es muy relevante. Eh, no es muy relevante porque los que tienen más en cuanto a este producto que, ¿no? que despierta tu codicia, o sea fama, o sea poder, o sea bienes materiales, o sea títulos, o sea no, plazo, lo que sea, puesto cuesta, eh, posición, eh, solo, con solo tener esto no necesariamente son felices. Y si es la felicidad que buscamos eh, en, la, en la sociedad, y en nuestras vidas, entonces de, de enfocarnos en los bienes materiales que tenemos no es lo más relevante. La, eh, la orientación eh, de la interdependencia también nos hace ver que eh, la felicidad no viene de una sola cosa, viene de una totalidad, de un conjunto de muchas cosas. Y cuando eh, regresamos a este tema de la responsabilidad social, ¿no? digamos que sí entendemos que el bien, mi bienestar y el bienestar de los demás están vinculados. Y también de si vemos que eh, no, ya no nos parece adecuado quedarnos no persiguiendo nuestras metas personales cuando vemos tanto sufrimiento rodeándonos por tantos lados. Y cuando empezamos a reconocer que esta sociedad la creamos todos y todos juntos cosechamos lo que estamos todos eh, sembrando. Y cuando la como la realización o el entendimiento de que si yo eh, suelto o, o abnego o ignoro estos enlaces termina la sociedad siendo algo que yo no quiero. ¿no? Mientras si estoy eh, tomando estos enlaces como oportunidad de aportar algo positivo, entonces al menos en mi entorno inmediato voy a tener algo positivo. Y eventualmente, ¿no? si animo a otros, si me conecto con otros, con, también con una orientación positiva, y juntamos nuestra fuerza, nuestro entusiasmo, eh, nuestra actitud positiva, nuestra conducta positiva, esto va ampliándose por muchos lados. De reconocer esto, ya tenemos... Eh, otro planteamiento para iniciar acción social. Mientras si lo, lo iniciamos porque eh, tenemos odio hacia los malhechores que han creado una eh, situación en particular o una dinámica en particular, eh, por primero lo que nos motiva es disgusto, es, es odio, es aversión, es agresión y estamos. Nosotros mismos ardiendo de la misma fuerza negativa que provocó sus acciones que no me gustan. A la misma vez eh, esta orientación para acción social de identificar un culpable y querer ¿no? ser el martillo quien golpea a este culpable está totalmente eh, poco realista que vas a cambiar las dinámicas, porque Porque no es un, una sola persona, por lo mucho que detestas a tal y tal ¿no? persona poderosa o tal y tal gobernador o tal y tal persona, ¿no? por lo mucho que, que detestas y odias a esta persona, quitar esta persona de la situación no cambia las dinámicas en su totalidad. Porque simplemente creaste un vacío para que otra persona salte así. Y si miramos a largo eh, plazo los procesos políticos donde lo, el sistema de partidos, que un partido deteste a otro partido, quita el poder del partido, viene ocupa este espacio y terminan siendo muy parecidos al a anterior. En cuanto a la corrupción, en cuanto a estar motivados por ser quien manda. ¿No? Y aun si iniciaste queriendo algo positivo, cuando esta responsabilidad social está conjunto con derecho, ya tienes el derecho y el poder de tomar el tuyo. Y por lo tanto, la orientación, la reorientación que el budismo plantea es que todo esto no sea motivado lo que a mí me gusta, a que yo detesto, que yo no aguanto, que yo no soporto, sino que sea motivado por querer que haya felicidad en el mundo, por querer lo positivo, por querer eliminar el sufrimiento que ves, por querer que las personas ahí florezcan, que sean tranquilos, que sean protegidos. Y aquí estamos básicamente hablando de una reorientación de cuidar al otro, de cuidar a los demás, de poner su bienestar totalmente central para ti. O sea, estamos hablando de una acción social motivada por la compasión, motivada por reconocer que otros, como yo, sufren. Que yo y otros no somos, no es un planteamiento donde yo, en realidad, yo soy el más importante. De ser sincera, el más importante en el mundo para mí, soy yo. Sino de reconocer que quizás cada persona tiene esta misma actitud. Que donde quiera que estén, milagrosamente, estén al centro del mundo. Que todos estamos en esta misma confusión. Y que todos igualmente... Queremos ser felices. Queremos florecer. Queremos dejar de sufrir. Queremos tener oportunidades en la vida para florecer. Y estas oportunidades, todas debemos de compartir. Y lo que queremos, lo que me nutre, lo que me anima y entusiasma, es lo que yo pueda hacer, yo pueda aportar para que donde quiera que miro esté aportando algo positivo. Y en cuanto a la, eh, la área donde trabajamos, eh, esto podemos escoger de acuerdo con nuestras capacidades, con nuestra formación, con nuestra experiencia, con nuestro talento, con nuestros intereses. Si son los ancianos, y sus sufrimientos lo que te mueva, está bien empezar tu acción social ahí. Si es el sufrimiento de los perros, está bien empezar por ahí. Si son la, los, eh, los maestros, los estudiantes, está bien empezar por ahí. Si son eh, los, las mujeres eh, abusadas, está bien empezar por ahí con el entendimiento que finalmente, para que todos estemos bien, nuestra acción social tiene que permear todo. Tenemos que estar incluyendo a todos en la sociedad. ¿Por qué? Porque todos estamos en esta sociedad. La sociedad no es lo que a mí me gusta y los demás no forman parte de mi sociedad, sino estamos conviviendo. Y por lo tanto, a largo plazo, cualquier eh, acción social que quiere cambiar la situación de las mujeres abusadas tiene que tomar en cuenta los abusadores. ¿Sí? Cualquier solución que eh, quiere proteger a los eh, perros abusados, perros abusados, tiene que tomar en cuenta los dueños que los abusan de cambiar, ¿no? no solo un elemento, sino vamos reconociendo que hay otros factores que también tenemos que trabajar. Sin embargo, empezamos donde tenemos la capacidad de, de empezar, con, con el planteamiento, con la idea de que yo quiero que mi compasión se va agrandando cada vez más. ¿Por qué? Por la interdependencia. Para cuidar uno finalmente tengo que ser capaz, al menos mentalmente, de incluir y abrazar a todo y a todos. El tiempo está pasando, como suele suceder. Si... Um, si... Una vez hemos aceptado eh, que yo quiero hacer algo para el bien de la sociedad. Yo quiero dedicar al menos una parte de mi vida a participación ciudadana, a acción social, a activismo, o simplemente a estar aportando algo positivo a la sociedad. Eh, si aceptamos una responsabilidad, y encontramos que nos estamos agotando que, o que sentimos que es una presión eh, o que nos deprimimos, que sentimos tristes o incapaces, sobre todo si nos sentimos frustrados y enojados, eh, si esta es la reacción o la consecuencia emocional de nuestra acción social, la solución es muy sencilla, es que nuestra acción social no está eh, estando o siendo nutrido, estando nutrido, no se está nutriendo de la fuerza, del factor mental, del elemento nutritivo que es el abono que hace que crezca, que sea más fructífera. Y abundante nuestra acción social, este abono, este elemento, este factor, es la motivación de compasión. La, la motivación que auténticamente querer ver felices las personas que están sufriendo por una situación social. De ver que, que de querer que tengan paz, que, que, que sean libres de sufrimiento, de opresión, de abuso, de pobreza, de hambre, de sequía, de lo que sea. Y aquí la compasión donde eh, la, no cambiamos el enfoque por odio a los malhechores, sino nos nutrimos viendo qué es que puedo yo hacer para que esta persona sea feliz. De reconocer eh, que el otro, eh, como tú, eh, está metido en eh, una sociedad llena de confusión y que al menos tú vas a ser un factor de claridad, de sabiduría, de bienestar, de amor y de, de compasión por esta persona, por este animal o por esta, este grupo este grupo de personas. Y de ver que yo, hacer una sola persona, si me dedico a cuidar, a trabajar por muchos, yo puedo hacer muy significativo, y propositivo, y nutritivo y, y, y positivo mi vida humana. La puede hacer muy significativa. Yo, una sola persona, ¿No? dedicando mi energía, no por una sola persona que no por accidente no va a ser yo, sino una persona dando lo que tiene, dando su energía para varias personas, esto ya, ya es algo que tiene sentido. Y si tú puedes dedicar tu energía para aportar al bienestar de los muchos, una cosa que muy pronto va a suceder es que en vez de tú estar preocupado, como yo me siento, yo estoy enojada, yo no estoy frustrada, yo siento ansiedad, siento esto, siento el otro, podemos fácilmente soltar, soltar el motor de todas esas emociones desgastantes que es el egocentrismo que más le importa con que yo siento, que yo recibo, que yo tengo, que, que yo soy. ¿No? Sino dejamos de estar metiéndonos en esta orientación egocéntrica que es la, ¿no? la base de todas estas dinámicas infructíferas insal insaludables y feas en la sociedad no nos reorientamos, ¿no? cuidando, motivándonos por el bienestar de otros, que hace que esta raíz de, de los pensamientos cerrados y, y pequeños, ya se desraiga y ya cambiamos el enfoque a algo que sí nos nutre. Y esto es lo, ¿no? lo, lo irónico, lo chistoso, de la realidad de la interdependencia. Que cuando tú dejes de estar obsesionándote con tus propósitos e intereses, cuando dejes de dar todo tu enfoque y atención a tus propios propósitos, quien más recibe de este cambio de soltar tus propósitos eres tú la persona que más recibe cuando dejemos de estar tratando de ganar somos nosotros. En sentido emocional, en sentido psicológico y en muchos otros sentidos en la vida. Y por lo tanto eh, la reorientación de, de eh, basar y anclar nuestra acción social en una compasión auténtica para otros es lo que hace esta acción eh, social sustentable a largo plazo, porque no nos estamos desgastando, agotando, abrumando, sino estamos conectándonos con una fuente inagotable de entusiasmo, de energía para Seguir trabajando en beneficio de los demás cuando no lo estamos haciendo para mí. Si yo recibo, si yo gano, si no gano, no es lo que me importa. Lo que auténticamente me importa es el bienestar de los demás. Lo que realmente me nutre, me anima, es de ver que hay algo, hay algo que puedo hacer o hay que hacer. y cosa que vamos a dedicar mucho tiempo en otra sesión es de cómo mantener, mantener este entusiasmo y esta motivación en los momentos cuando no ves que puedes hacer. Que no percibes que aquí hay algo que yo pueda hacer. ¿no? Estos momentos en que sentimos que no estamos teniendo resultados de nuestros esfuerzos. Y aquí todas las enseñanzas budistas eh, con respecto a la, al cultivo de la compasión son muy importantes y relevantes que nos enseñan de no estar no depender de los resultados de la acción, sino de lo que nos hace seguir es que esta persona que sufre, que necesita ser feliz, si fueras tú, no dejarías de esforzarte hasta hasta salir de, su, de tu sufrimiento. Y lo que te motiva es ver a la persona feliz. Y cuando la compasión es auténtica, no dejes de, de querer seguir trabajando, de tener el ánimo de seguir hasta eliminar el sufrimiento. Y este elemento de la compasión que está como tú cuando estás sufriendo, tratas y tratas y tratas y y abres cada puerta para tener una salida esta misma motivación de que no voy a parar hasta que he abierto la, la, eh, la palabra correcta para salir y no que ah esta puerta no lo era, no lo era. No, es que seguimos sufriendo pues tenemos que seguir tocando y abriendo puertas y esta reorientación de una compasión comprometida tanto con el bienestar de otros que no paras hasta que haya felicidad en todos lados. Esta motivación de una compasión auténtica hace completamente sustentable nuestra acción social, lo hace que la responsabilidad vivimos como oportunidades porque con la, la, eh, la realidad de la interdependencia que hace que tenemos esta responsabilidad, es el cómo. Yo al actuar aquí, así, cambia un poco la dinámica y involucro a otras personas, o cambio la, lo, las actitudes o conductas de otras personas, o yo cambio mi propia conducta y actitud tanto que estoy teniendo un impacto. Esta es la oportunidad. Y ahí sigo. Y esta reorientación de arraigarnos en compasión como el factor todo el tiempo hace que nuestra acción social es lo que sana nuestra propia confusión. Esto es lo que asegura que si tiene resultados visibles, no, directos o no, vamos a seguir. Nos sentimos que estamos haciendo un buen eh, aprovecho de esta vida humana que tenemos y hace que eventualmente las acciones que tomamos, los pasos que tomamos, aun si esta puerta no lo era, yo tengo en la energía, la determinación de seguir abriendo puertas hasta que encuentra una salida. Y e incluso esta acción de estar descartando puertas es muy forma parte del trabajo fructífero donde finalmente llegamos a la salida correcta. Y esta, eh, esta reorientación de dónde nos anclamos para nuestra acción social eh, forma parte de una visión de la acción social que hace eh, que no no es una lucha de yo contra otros, y tampoco es una, eh, un compromiso con una vida eh, de mucha agresión interna, eh, agresión hacia los malhechores. Si no estamos eh, anclándonos en nuestra, nuestro potencial más bondadoso, más alto, más lo que queremos vivir y ver floreciendo en nosotros. Que es una actitud compasiva, amorosa, una actitud que se nutre del florecimiento de otros, una actitud generosa, ¿no? y a, a, a largo plazo una actitud tan positiva que la felicidad que estamos creando o tratando de crear por otros van naciendo ya ahora mismo dentro de nosotros y la, eh, la, el cambio eh, que estamos haciendo eh, en arraigar o motivarnos en nuestras acciones sociales por compasión en vez de por odio o disgusto o frustración, hace que estamos basando nuestra acción social en la fuerza más sustentable y la fuerza más poderosa a largo plazo que hay. Y vemos que lo que somos capaces de hacer para nuestros seres queridos, levantar un coche si es que nuestro hijo está abajo, esta fuerza poderosa de la compasión y del amor hacia otros es algo que involucramos en los cambios sociales que asegura que nuestro trabajo social eh, sería eh, fructífero simultáneamente para otros y para nosotros mismos. Y para eh, un eh, pequeño paso eh, durante esta siguiente semana eh, de, de poner en práctica esta eh, reorientación sería de trabajar con eh, la idea de oportunidad y de reconocer que cuando recibes algo de otros es, esto es una prueba de que hay un enlace que permite que tú también des al otro, que la interdependencia que hace que estamos interactuando, que cuando quiera que recibimos algo positivo lo reconocemos, que, ven, que lo identificamos conscientemente como una oportunidad. Y la tarea para la semana es de ir reconociendo eh, los muchos momentos en que hemos recibido algo de otros que puede ser simplemente ¿no? que una comida ¿no? y podemos tomar la comida y pensar mira lo mucho que estoy recibiendo esto indica que vivo en intercambios y estos intercambios son la prueba de que tengo oportunidades también de aportar y de de, de tratar de buscar maneras de tú eh, contribuir algo positivo a un ser pequeño eh, no felicitándote de estar haciendo algo muy importante sino de digo aprovecho esta oportunidad y cuando si, eh, si tu acción social eh, tiene la forma de dar comida a los gatos de la calle si tu acción social tiene la forma de cuidar a un anciano si tu acción social tiene la forma de ir a una manifestación de decirte estoy aprovechando la oportunidad que tengo y a la misma vez eh, si ves que las acciones que estás haciendo en estos intercambios de la interdependencia no son sujetos a recibir esta etiqueta de oportunidad para eh, aportar algo positivo, la tarea sería de buscar oportunidades, de aportar algo positivo. Y así simplemente tratar de usar la vida diaria para como desconectar esta pareja, eh, insaludable o quizás no tan saludable de derechos y responsabilidades y fortalecer eh, la idea de que una responsabilidad eh, que tenemos viene de haber recibido beneficio de otros y esta misma interdependencia me ofrece una oportunidad y así quizás vamos recontemplando esta serie de pláticas para entender que estamos hablando del budismo y la oportunidad social que tenemos. Y otro, eh, otro factor eh, que hace que nuestra eh, acción social sea sustentable es eh, la presencia de determinación y también eh, lo que lo hace fructífera es valor. Eh, muchas veces perdimos oportunidades eh, de actuar en beneficio de otros por miedo y mucha de la apatía que vemos es básicamente eh, miedo, motivado por miedo. Así que para combatir eh, estos, esta tendencia que tenemos de parar por no querer porque no querer perder algo que pensamos que vamos a perder. El cultivo consciente de una determinación valiente da mucho, mucha vitalidad y mucha fuerza y sustentabilidad a nuestra acción social. Así que esto nos toca en la semana que viene.